Hola bro, ¿qué tal? Paso por este canal y de paso recibo mucha gente bla, bla, bla, bla, bla. Yo respondí Tux dice que cambió Tux Tux Y estos comentarios de vago Tuxon Tuxon Ajá Ajá Cambiaste de verdad Cambiaste Cambiaste una banda amigo, cambiaste Cambiaste una banda